Alex Lecchio, la imagen de un luchador Esta tarde uno de los temas que ha conseguido emocionar a todos los colaboradores de, Sálvame, ha sido la enfermedad de Alex Lequio. No hay duda de que Ana Obregón solo tiene ojos para su hijo. Hace algo más de tres meses que la familia al completo puso rumbo a Nueva York para dedicarse exclusivamente a Alex Lequio. Que se encuentra recibiendo tratamiento oncológico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y, desde ese momento, la bióloga no se ha separado ni por un momento de su hijo, dejando de lado todos sus compromisos profesionales. Este martes, tanto Alex como su madre han roto su silencio y ambos han compartido una publicación en sus respectivas cuentas de Instagram para mandar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y dar las gracias por el apoyo recibido en estos duros momentos. En el caso de Ana Obregón llevaba más de cuatro meses de silencio en las redes sociales y no ha dudado en pedir disculpas a sus fieles fans, teniendo en cuenta las circunstancias por las que está atravesando como madre. Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que, como madre, entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día, Escribe la actriz en su cuenta. Junto a sus bonitas palabras, un selfie de ambos y de Alessandro Lecchio con gorras en Central Park y muy sonrientes, para demostrar lo unidos que están en estos momentos. Muy esperanzada, Obregón espera que todo acabe pronto, sé que esta pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España. Ana Obregón está desempeñando el papel más importante de su vida y el que mejor sabe interpretar, el de madre abnegada. Alex siempre ha sido su pilar en su vida y, más, en estos momentos, en los que no su hijo la necesita más que nunca. Hasta su propia expareja Alessandro Lequio solo tiene palabras de alabanza para ella. Es extraordinaria y aprovecho para decir que la única mujer que acompaña a mi hijo desde hace dos meses es su madre, no hay nadie más le dedicó sentidamente el conde a principios de este mes en la apertura de un restaurante japonés a la que fue su pareja y a la mujer con la que mantiene una estrecha amistad.